bien, continuamos acá en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros. En este momento, como habíamos anunciado, está con nosotros Sixto Gavín, eh, presidente de la ADP a nivel provincial. Sixto, municipal, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Sixto. Un placer estar aquí en De Mañana eh, con ustedes, con este equipo tan dinámico. Que cada día pone a San Francisco, a la región y al país en movimiento. Pero llega, llegaste temprano dándome funda de una vez. Bueno, sí, esto, pero tú te forma invitado parte, pa, eso es el gajo del oficio. ¿Usted no, no ¿Eh? se ha para la funda? ¿No me han invitado todavía? Está invitado para. ¿tú es Usted solo va a costear, va a financiar. Él va a decir: pues financia, porque usted debe financiar. Sí, sí, no Los procesos de desinfección en los centros educativos al nivel del país, ¿qué valoración que nos puede decir en sentido general de esto? Y luego podemos ir, eh, deslucidar cada uno de estos puntos. Bueno, sí, eh, en primer lugar, la Asociación Dominicana de Profesores ha estado desarrollando un conjunto de, una campaña informativa, una serie de medidas Realizamos junto a la Dirección Regional de Educación, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco de Macorís, los distritos educativos, eh, en el local del ADP hace ya más de una semana, un encuentro con directores de colegios públicos y privados y con los presidentes de las unidades de base del ADP, donde una experta eh, de salud pública pues, procedió a dar un conjunto de informaciones a aplicar en los centros educativos. Luego el Ministerio de Educación anunció la suspensión de la docencia ayer lunes y hoy martes para desarrollar jornadas de limpieza. Se han desarrollado las jornadas eh, con... Sí, con reportes de directores de centros educativos y de los equipos de gestión que hemos recibido, que se han desarrollado la jornada lamentablemente, lamentablemente dentro de las limitaciones por falta de recursos. Eso veo y lo que han que hecho no y lo que hizo el equipo de conser y el equipo de cada gestión en cada centro es sencillamente coger los mismos cubos, las mismas escobas, los, los mismos, mismos implementos que se usan diario, los mismos no, swappers no, y proceder a limpiar. ¿El no ministerio? Hubo, eh, ¿Algún eh, detergente especial para eso, no nada de eso? Mira, nosotros sugerimos a las autoridades que debieron prepararse brigadas especiales, claro. incluso auxiliarse. El ministerio de educación debió auxili y auxiliarse con los bomberos, con, a, con defensa civil por, y, y además la protección a quienes estaban limpiando. Mira, esos son sí. guardianes. Y conserjes, sin mascarilla, sin, sin protección, y... limpiando luego de un día de elecciones. Por y por Dios. ejemplo, no la Padre de... ella, que es escuela, ¿cuántos no. votantes hay ahí? ¿Cuántos mil, colegios hay ahí? Nada, porque mil. ellos podrían estar contaminados. Y, con y, y, y, y implemento de espalda con, con detergentes gente especial, no, tirándole progredo. nada de eso. Pero una pregunta, Mar ah mira, ella te tiene, pero, sí sí pero, pero María El propio, Santo, que es la, la directora regional... No, eh, no, es que está dirigiendo este proceso. Bueno, mira, eh, sí, sí, son ellos. Eh, en honor a la verdad, no, pero Mario, el en honor a la verdad, el Ministerio de Educación, que desde abril no entregaba los recursos a los centros educativos, envió una partida en el mes de enero y envió otra partida en el mes de febrero. Sin embargo, eh, los directores y equipos de gestión han dicho que no es, no era suficiente por las deudas acumuladas, de, ya de que porque desde abril no llegaban los recursos. Entonces eh, Perdón, desde abril del año pasado Sí, entonces eh, lo, los directores se integraron, los equipos de gestión, los conserjes y, eh, Pero realmente eh, hubo importantes limitaciones a partir de ahí Sin embargo, la disposición que tiene la gente de colaborar se expresó y se han desarrollado eso, esos dos días Ahora, ¿es suficiente? A nosotros nos parece que no y por eso, para hoy, nosotros esperamos que el señor presidente de la República, que hablará hoy a las 8 de la noche, porque lo anunciaron ayer, eh, después de concluida la jornada del del Consejo de Gobierno Ampliado, que fue prácticamente para anunciar que el presidente iba a hablar hoy, algo increíble, algo realmente eh, inaudito. ¿Qué se espera pues, que diga el presidente hoy con relación esperamos... a Ese encuentro fue para ellos jalarse los moños y para y pa decir cómo quedaron en la elección no, no, pero hubo dos ya. no, no, no a raíz no, no, de que no, no, no lo politicen Francia. bueno, bueno eh... eso fue U, lloro. No, una, una de las preguntas centrales eso fue concepto. ah, es que yo me estaba refiriendo a los lloros de un lado y, sí, a, y, a, y a la otra de trabajo está, ya, ya, ya, ya, ya. Pregunta, ya muy interesante es que fue que coincidieron Francis con... no, esa provincia no fue fue que coincidieron fue que coincidieron una de lloros entonces nosotros esperamos y otra de trabajo pero ¿qué se espera ¿Qué se espera que se <risa> Nosotros esperamos, Fulvio, que se puedan anunciar ya medidas más amplias, más profundas, sobre todo de carácter colectivo, porque si bien es cierto que no debemos entrar en pánico, pero sí hay que tomar las medidas ¿Tú sabes que tomó, sí, correctas y prudentes, ¿Qué porque ¿qué ocurre?, pudiese bueno el caso de las aglomeraciones... El caso de reuniones de más de 15 personas, porque no basta con que estén diciendo sí la gente debe cuidarse, que se cuiden, que la gente se cuide. Eso es lo que han estado diciendo. No, la autoridad tiene que decir con autoridad, como se debe comportar un Estado responsable. Correcto. Está prohibido esto, esto, esto. Asumir esto, el esto, liderazgo. Y no descartar lo que ya sugirió la Asociación de Colegios Privados, lo que ha... Sugerido eh, la propia ADP, lo que ha sugerido diferentes instituciones de que también el Ministerio de Educación, bueno, vi que el ministro anunció que está preparado bueno, para es una grave. eventual clase digital para tres. Eh, ...millones de estudiantes, que veremos también hasta dónde estaríamos preparados con los con las cantidades computadoras... No bien, yo no entendí bien, clase virtual a más de 3 millones de, de, de, de estudiantes. Eh, eh, Para 3 millones mire, de estudiantes. En ese caso yo, que, eso dijo el que, que vengo por ejemplo de una formación universitaria de, de semivirtual. clase semivirtual, que conozco bastante bien eso... Para los niños, eso no es posible en una primera fase. Tendría que involucrarse a la familia. Claro. Quien realmente. No, lo que que todos los países. Si, los, los padres, si tú ves a España. Pasarle la información. Fíjase, es correcto lo que tú señalas. Porque si ves sí, si ve España. Si sí. ves España. Italia. Si ves todos los países. Hecho. Claro sí. que hay que incorporar necesariamente a la familia. Sí, y que los maestros y maestras estemos en disposición. ¿cómo lo estamos de colaborar en ese sentido? Ahora, el nivel de acceso a la tecnología. Mira. Hay una brecha importante. Claro. Mira lo que te voy a decir. En ese punto no debemos temer porque se supone que estamos en claustro, en la casa. Y dentro de las actividades que los padres deben de, de realizar es propiciar un ambiente de convivencia interesante e incluso tomar eh, o asumir nuevos roles. Y uno de eso es la de acompañamiento y estudiar con los hijos en la casa. Claro, es decir, que eso es, rutina, es fundamental. Rutina, Ahora bien, que, pero existe, hay una cosa. Pero, ah, bueno. Hay una cosa. Tenemos más de tres años, dos años, recibiendo una información de Ministerio de Educación que pasamos de la pizarra de lo, de lo análogo a lo digital. Es decir, que el, el país está dotado de las computadoras necesarias para dar clases virtuales. Es decir, que no es que yo lo critique porque quería criticarlo, sino que es una realidad que estamos en escuelas virtuales. ¿Qué nos no, dice? No es una realidad. No, Entonces, no. han utilizado una campaña una haciéndonos creer que estamos en otro lugar así y no es cierto. Es, no, es. ¿Qué pero, tú no, opinas de eso? No, Se entregaron eso? una ¿también? cantidad de computadoras. Eh, pero, ¿qué ocurre? Cantidad de computadoras, Exacto. primero, insuficientes. Y, segundo, ¿cuál es la realidad del centro a donde llega la computadora? ¿Llega internet? No, a la mayoría de los centros no llega internet, no tiene servicio de internet. Y muchos centros educativos, por deuda, porque <coughs> no tenían los recursos, claro, y otras las compañías telefónicas, ¿qué hicieron? Que procedieron a cancelar servicios de teléfono y de internet. Muchos centros educativos porque, porque el ministerio no, no paga, porque el ministerio no paga. Ah, yeah. Entonces, ¿qué pasa? Eso que decía Yaya, mira, yo pienso que hay que yeah. ver este tema como país, yeah, yeah. de manera responsable, claro. como país. Y pienso que el liderazgo nacional, todo el mundo ha estado esperando, bueno, ¿qué va a anunciar el presidente? Eso es correcto. Ahora, todo el liderazgo político, social económico, empresarial del país debemos decir, estamos unidos independientemente de las diferencias claro. para asumir todos los aportes y para eh, asumir todo el proceso porque las medidas sin exagerar el gobierno no debe descartar parte, la cuarentena por lo menos en una parte importante e incluso hay que prepararse para que la, la docencia no sea eh, presencial Sisto, en las aulas. Sisto. Hay que prepararse para eso. Mira, eh, eh, en un medio de comunicación internacional sale, lo voy a mencionar RT porque claro. tiene, sí. para ser responsable y mencionar un claro, medio claro, oficial, se llamar, que, que, que señala un estudio, una información importante, que si China hubiese establecido la cuarentena tres semanas antes de, de, de cuando lo decidió, ...hubiese evitado el 90% de los contagios. ¿Qué te dice eso? Eso indica que hay que tomar las medidas de manera oportuna. Y el gobierno ha venido sedaciando. Mira lo que ha venido graduando. Ha venido graduando. Y este pueblo que es inteligente... ¿Qué dijo? Por este anuncio, un sábado, antes de las elecciones... ...para anunciar unas medidas para a partir del lunes. Y ni siquiera... A, en ninguna de las intervenciones se han anunciado prohibiciones importantes de cara a que la gente pueda eh, ir asumiendo medidas, pero además tener la autoridad también para sancionar para sancionar bueno, lo a cualquier ciudadano, al que sea, que si se toma una medida... Mira lo que ocurrió con de la señora de Villarriba, mira lo que sucedió con la señora de sí. ¿quién es el responsable, el Ministerio de Salud Pública, de que haya un sí. contagiado, sí. de sí. una gente que se que se, que se vinculó con esa señora? Pero, porque ve. reaccionaron muy tarde para someterla a la cuarentena. Responsable. Sisto, ¿Qué vamos a hacer entonces a propósito de las de la, de la clases de modalidad virtual, eh, que es algo complicado, eh? Eh, para los que no están acostumbrados. Sí, es complejo. ¿Qué vamos a hacer con la gente, por ejemplo, del Barrio Azul, en San Francisco de Macorís, que no, no tienen internet, que ni siquiera tienen un teléfono? Con esos niños, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer. Mira, a eh, hay que realmente involucrar la familia, como dijiste. Necesariamente, por la realidad que tiene el país, a partir de lo que tú señalas, tenemos que convertirnos todos en héroes y heroínas, como están los médicos en los hospitales, que no se han ido. Nosotros, incluso si... Por ejemplo, eh, Sisto Gavín, como maestro, tiene necesariamente que del Liceo José Francisco Peña Gómez, que es mi centro educativo, moverse a los realitos, que hay estudiantes de ahí que tienen esa realidad. Bueno, pues tendría que moverme, prepararme con ]ías. precaución. ¿Sí? Sí. Con precaución, o sea, tenemos que tener disposición incluso la gente que tiene compromiso de liderazgo, Martín. de señores, de hasta correr sí, riesgo pero podríamos... en el... preparados, claro, ahora el primero que tiene que crear las condiciones es el Estado, pero para que la, la gente pueda asumir ese nivel de compromiso podría darse la posibilidad eh, de que se plantee de que ok, suspenderemos por tres meses de manera definitiva, partiendo de que nosotros no contamos con la estructura necesaria para impartir una docencia virtual o eso que planteas eh, sería un tanto complicado de que se den en, en algunos sectores otra, en otro, otra no. solución o sea, podría ser ¿no me hacer? parece que esa sea Carolina, una... otra solución podría ser si se suspende por un mes o dos meses uh -huh. nuevamente se retome y se alargue el año escolar. A eso me refiero la pregunta es la siguiente, Sisto o sea, ¿qué tú opinas sobre lo que, es que se pueda plantear tres meses o dos meses para no poner mucho Pero mira, de suspensión de docencia de manera definitiva mira. y luego se continúa? Bueno, hay estados que lo han establecido hasta final de abril, como el caso de México y otros. Nueva York. Nueva York han habido suspensiones por un mes, otros han habido suspensiones por 15 y 14 días. Eh, pienso que hay que eh, ver la multiplicidad de medidas que hay que tomar. ¿Cuáles deben ser las primeras? Las, con, lo, las medidas colectivas. es que el asunto del el, el problema del virus, del COVID-19, es el, es el contagio? No es ni siquiera el nivel de, de, de, de, de, de mortalidad. Es el contagio. Entonces, necesariamente el Estado ya tiene que anunciar medidas colectivas y dentro de ellas estamos sugiriendo, planteando que se tome en cuenta lo de la parte de la docencia. Ayer hubo una reunión de, la, de las instituciones de colegios privados con el Ministerio de Educación. La propia DP ya ha hecho un conjunto de quedan, propuestas ministro? y va a profundizar. ¿Qué le comunicó es? el ministro a la, a la Asociación de Colegios Privados que le, que le solicitó eh, las clases virtuales? Bueno, que sí, que el ministerio está preparado para ello. Bueno, entonces Ajá. el ministro le dijo eso, que está preparado para eso. Preparado. Pero preparado. Pero entonces, eh. para si el gobierno toma la decisión. ¿Qué nosotros esperamos? Que el presidente... El presidente se comporte como un verdadero estadista esta noche. Un líder, y, con, y, como, el con, como un líder. Y proceda de entonces un proceso. a anunciar Mira, medidas más Andes, amplias y más profundas. Sí, y estamos pero... en plena disposición de colaborar, de ayudar. Ya lo hemos estado haciendo, pero es el Estado que tiene que trazar la orientación. Y entonces todo el liderazgo político y social Acompaña. ponerse. A Disposición del sí. estado, Síxto. pero si el estado nos dice cuál es la orientación colectiva de todo el mundo, imagínate. Sixto, me escribe la maestra Joana la Antigua desde este, la comunidad en el Aguacate, aquí en San Francisco, que ella está preparando folletos para, para sus estudiantes. Sí, sí, los maestros la, están los, dispuestos a está... eh, sus cursos y que también Lo ya clave es que es, la familia y esté en disposición de integrarse, y que ya además, los maestros podemos y estamos a dispuestos. Ella, además de que está preparando sí. los folletos especiales para esos niños también está estableciendo eh, comunicación con los padres de los estudiantes vía WhatsApp. Porque ¿Tú sabes qué ventaja tenemos con lo que tú decías ahorita? Mm -hmm. Que los maestros y los estudiantes estamos en contacto. O sea, la maestra que trabaja ahí en la Escuela Santa Ana conoce a todos los muchachos del Barrio Azul y los muchachos del Barrio Azul la conocen a ella. Por lo tanto, hay manera, hay forma de mira, preparar hay, medidas. Hay que advertir a otra cosa. Como somos dominicanos, la cual, no? mira una cosa así, claro y sí. amable televidente, suponiendo que todos debemos de estar pensando Tú, tú in, Lo que tú dices es que Todos debemos de ir pensando En recibir Una medida drástica En la cual Nos lleve a la casa Por un periodo determinado Así es Entonces Hay otra cosa Ese periodo determinado Que nos debemos nosotros preparar mentalmente ¿Cómo asumirlo? Sin que el país se pare, porque ahí está la situación. Ahí es que voy. De que el país debe seguir en movimiento. Porque Entonces, fija, ente, tiene, que ser, nosotros, tiene por... que ser muy inteligente la medida, porque mm. si tú buscas, por ejemplo, un bueno, nivel de, de informalidad del empleo mira en la, la República Dominicana, Ajá. anda más de un Son 60%, prácticamente Pero en un 61%. Por razones de, de este tema, el gobierno de, no debe cancelar empleados en esta época. No, claro que no. Como lo ha hecho Francia. Sería un abuso. Sería un abuso. Y, y, y, pero y, y los hoteles sí y, y... están cancelando gente ya. Hoy están cancelando bueno, gente. Bueno, lo, lo, lo de los hoteles se comprende porque ellos dependen Bien, no de, de, de. Pero que falte una persona porque está influenciado, no con el. No corona, debe ser cancelado. No con el corona. Sí, sino, sino con la influencia, con la influencia con... porque también eso produce y, de, sí. y desencadena en otra. Claro. Sí. Pero mi, pro, mi preocupación es: los muchachos en la casa padres en la casa durante 14 días. Es decir, es hacer convivencia en la casa, no que los muchachos anden correteando en el barrio. Correcto. No, claro. sí, sí. Ni nosotros es que... los adultos juntándonos en un restaurante. Bueno. Por eso es que la familia debe integrarse, pero no solo eso, por eso es también que, tienen que no solo tiene que haber medidas preventivas, sino también de cohesión, Francis. Por eso hablaba ya, de, que, mi... de que, por ejemplo, si que se si toma la acompañado. decisión de prohibir tales conglomerados o lo que sea, quien violente que reciba régimen de consecuencia. Pero además, todos los recursos del Estado deben de ir dispuestos a esa parte que usted señalaba. Porque todos los recursos para alimentación, para lo que tiene que ver con la salud, tienen necesariamente que volcarse a eso. Y que entonces un Estado clientelar como el que tenemos... Un estado eh, Este estado Este nivel, de, corru este nivel de corrupción Este nivel de corrupción y de impunidad La falta de política de empleo es que, que nos hay, ha llevado todavía. a un momento de crisis Como esta de Gracias, la humanidad Y entonces precisamente tenemos empleo informal Que el resultado de esa falta de política de empleo Del estado Entonces eso es resultado de falta de institucionalidad Y de aplicación Entonces llegó el momento de ver si por lo menos Cuando el presidente ya casi sale Por lo menos Da una muestra de Muchas que está en disposición Sisto, de dar un primer por tu, paso. Gracias, hijo. Atención a, a mis dos hijas mayores, Joarleni y la antigua hija de la antigua. Como ustedes todos los días, o los días que tenemos acordado, me piden el teléfono prestado para ver sus videos, pero YouTube, ahora lo van a tener para tomar sus clases de colegio. La biblioteca gracias. de la UNESCO. Así que Ya que la puso bien, a circular. Ya es. lo van a tener constantemente. La biblioteca de la UNESCO para que reciban eh, ahí su clase vía es interesante la, es? la misma biblioteca no, mira, eh, de no Naciones Unidas sí. es una, una vasta biblioteca hay bastante y hay en <risas> incluso la misma... desde las propias redes sociales se puede aprovechar pero, inmensamente pero sí. que la hija mía de cinco años maneja el teléfono sin el profesor yo, sin sea, el profesor tú puedes el... trabajar con tu hijo un contenido interesantísimo sí, así, de las propias sí, redes sociales. Vamos, vamos, es, que vamos. Ya, es que ya está ya poniendo sí. entredicho la inteligencia Sisto. de los niños. Eso es así que ya lo oh. coge más. Agradecer a Sisto, Sisto Gavín. El problema hay yo. ¿Sabes lo que es el gobierno decir que, que va a promover una campaña de orientación con los militares? Sisto. La gente eh, está más orientada que el propio gobierno. Mira, eh, queremos eh, en la parte claro. final agradecerte, Sisto Gavín, presidente claro. de la ADP aquí en San Francisco de Macorís. Brevemente un mensaje eh, como ADP a las personas que no ven que están preocupados. Con esto. Bueno, en primer lugar a nuestros profesores y a nuestros estudiantes, al personal administrativo, estar prestos eh, al llamado del ADP, al llamado de todo el sistema. Ver esto como país a toda la ciudadanía, realmente ver esto como país y estar todos y todas dispuestos a acatar las medidas necesarias que se anuncien y esperamos que el presidente de la República hoy, en su alocución de las 8 de la noche, pueda realmente anunciar medidas más amplias, más profundas, sobre todo con el conglomerado de estudiantes, de profesores, eh, de todo, eh, tanto a nivel superior como en los niveles preuniversitarios y en todo el país. Ahí Muchas está. gracias, Sisto. Muchas Enviar, gracias. En, enviarle Sisto. saludo antes que entremos a otra sección. A Silvestre García Díaz en San Pedro, en el barrio San Pedro, que está escuchando el programa y que quiere de la cena de ayer ya. Ah, eh, Silvestre, Silvestre? Silvestre está totalmente... Esa cena está pegada, esa cena está pegada. Hay sí, sí, sí, sí. sí. pe pe bueno. mucha gente se para se allá, está mucha gente. Bueno. Atención, Milady Núñez. ¿Cómo no? ¿Cómo, pero, no yo no a voy. voy. No, así yo no voy. No, así yo no voy. Usted me invitó y así yo no voy. Ah, yo no, mi lady que la a yo lo usted. Yo. Pero la pregunta es: ¿por qué a mi lady? Digo yo, a los PLDs. A lo que perdieron. Sí, a los que perdieron. Ah, okay. ¿Verdad? A lo que él le dio coba. Estoy relajando, estoy relajando. Yo asumo el costo de esa cena. Responsablemente. Y no quiero ayuda del político tampoco. Bien, no. muchísimas gracias. Eh, vamos nosotros entonces a conectar. Un entusiasmo natural ahí. Un entusiasmo sí, natural. Sí, sí, sí me gusta cómo sí, sí. ha sí. asumido eso sí, de no. muy responsable. ¿Y ¿Y cuándo la cena? Ahora no ya ha dicho. No, oye, oye no, Carolina. Nadie ha dicho la fecha de la cena. Eh, debo admitir que ha sido muy inteligente de su sí. parte asumir con humildad. Tú esos tú eso batazos que le han dado. Claro, claro que sí, <risa> eso es la democracia. De doña Margot para que no lo dañen y lo acaben. Entonces eh, asumirlo uno mismo. Claro, el la Vamos a WhatsApp en este claro. momento y dice...